Se ha aprobado en su estación en grande por unanimidad del presente proyecto. Es decir, opositores, casi esto no ocurre generalmente y rara vez opositores y oficialistas somos puestos de acuerdo para transformar la justicia. Los datos realmente son dan escalofríos. ...13 mil personas detenidas... ...con detención preventiva... ...en nuestro país... ...es una vergüenza para la justicia boliviana... ...entonces estamos intentando... ...establecer una modificación... ...media cautelar... ...por ejemplo que a las personas mayores... ...de 65 años no se les aplique... ...detención preventiva... ...mujeres embarazadas... ...ahí están dando a luz en las cárcel... Es realmente es inhumano ...ahora no se les va a aplicar detención preventiva... ...personas con enfermedad terminal están sometidos a la detención preventiva. Se está aplicando que ahora la aplicación de detención preventiva en delitos de contenido patrimonial sean menores o inferiores a los seis años. ¿Esto qué significa? Que mucha gente que está detenida actualmente preventivamente por delitos de estafa, por ejemplo, van a poder acceder a una medida sustitutiva a la detención preventiva. Muchas personas que están siendo procesadas por delitos cuyas penas privativas de libertad sean menores de cuatro años ahora van a poder acceder inclusive a una suspensión condicional de la pena, porque se está elevando la suspensión condicional de la pena a partir de los delitos cuyas penas privativas de libertad sean de seis o menores de seis años. Entonces se está intentando modificar el régimen inquisitivo, el régimen de aplicación de medida cautelar,